Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí. Hemos hecho un, vide un videito de cómo monetizar nuestro canal. Cómo ganar las 4.000 horas de visualización. Y también los 1.000 suscriptores. Pero deben ver el video hasta el final. No lo olviden. Deben ver el video hasta el final. Hola, ¿qué tal amigos? Pues como vimos ya en el, en el título del video. La idea es para llegar a monetizar el, a monetizar el canal lo más rápidamente. Hay dos formas hay una forma que es irlo monetizando no, normalmente lograr las los mil seguidores que en los requisitos que pide youtube no como sabemos los requisitos que aquí dice, aquí aquí dice dentro entra uno acá el canal no entra uno aquí al canal del canal normalmente entra el canal aquí normalmente entra dentro aquí nuevamente entra aquí estudio Cuando entra una cuestión, entra monetización. Aquí en la parte hay que subir un poquitico, aquí está monetización. Y vemos esto lo que nos pide. Crece, crece con YouTube. Si te haces parte de YouTube, podrás obtener ingresos con tus videos, conseguir asistencia para creadores y mucho más. Diseño. Para poder formar parte del programa para partners de YouTube, debes cumplir los requisitos que... Se indican aquí abajo. Cuando hayas enviado tu solicitud, YouTube revisará el canal para comprobar si, si cumples las políticas de monetización. Hay que cumplir unas, unas políticas. La que dice faltas de activación por incumplimiento de las normas de la comunidad. No incumple requisitos, dice ahí. Verificación de dos pasos está activo y ya ha ya completado 1140 suscriptores. Estos suscriptores los he completado básicamente con short, haciendo videos short como esos que ven acá. Básicamente con esto es que he completado, más la, la, la, he completado más los suscriptores. ¿no? Ahora es una herramienta que ha, dado muy, que ha dado muy buena. Es una herramienta que ha dado muy buena, que ha dado YouTube. Que ayuda para. Y vean, eso que no dan tantos videos. Pues lo, lo, lo recomendable es hacer por ahí 10 videos diarios. Y así podrían pues tener las... La, pues, tener los suscriptores, ¿no? Por pues aquí no veo que han sido de pocas visualizaciones, pero hay unos que tienen buenas vistas, así. Como bueno, podemos ver acá, acá hay uno que tiene, mi, eh, tiene mis 600 vistas de los shorts. Bueno, para poder ganar pues ganancias con YouTube, para ganar dinero con YouTube, pues toca hacer buen contenido, agregar a hacer el mejor contenido. Bueno. Esto que te es esta es una de las formas, ¿no? Hay dos formas. Si queremos nosotros, pues que sea más lento, pues hace lento. Si quiere monetizar pues de una forma más rápida. Ahí te les mostraré la forma más rápida de cómo hacer la muestra. Tiene 28 mil visualizaciones, tú puedes moverlo. Y así. Así logré yo lograr los mil suscriptos los mil. Estos 1190 lo logré así. Y tengo 93 horas de visualización en este canal. Bueno, para legalmente para poder monetizar un canal para poder lograr estos requisitos, el canal se requiere por lo menos un año, por lo menos en promedio, ¿no? Entonces uno escoge, si uno, si uno, uno escoge, no quiere que el canal pues, va creciendo poco a poco, pues espera un el año, espera un el año para que el canal va, va para que el canal va creciendo. Pero les voy a mostrar una forma más rápida para lograr las 4.000 horas de visualización y los mil suscriptores se pueden lograr por short, o si quieren lograrlos más rápido, si, si un canal muy nuevo, y quieren lograr más rápido, pues les voy a presentar esta página. ¿no? Es una página, es como inversión. bueno te pueden invertir en cualquiera de estas redes sociales, es invertir en el canal o en la red social donde estemos. ¿no? Se puede para varias. Bueno, que colocó en todos los servicios ahí, donde coloca abre una cuenta uno pues uno llega normalmente crea una cuenta abre la cuenta y ahí se, se loguea ahí en el mensaje fijado en el mensaje fijado les voy a dejar la descripción de este canal para que dentro aquí pueden comprar comentarios link vistas pueden comprar vistas ahora visualizaciones visualización para tus videos pueden comprar si quieren comprar solo visualizaciones pues compran esta pero en este caso nos interesaría comprar las mil horas de, de visualización. Esto sería bueno hacerlo así, pero para, para no para comenzar la monetita rápido, ¿no? Pero sabemos que entonces hay que complementarlo con videos de buena que le guste a la gente, cosas que a la gente le guste. Mire lo que dice, lo que, lo que dice acá. Compra mil horas de visualización en YouTube. Activa el sistema de monetización de tu canal, compra horas de visualización de YouTube o empieza a ganar, y empieza a ganar dinero con tus videos. Si ya tienes las mil suscriptores, solo te faltan las horas. Este es el producto perfecto para ti. Entrega 100 horas por día, dice ahí. Requisitos de video. Video mínimos de 15 minutos. Tien que tener... Te recomienda que te hagan videos de una hora. 15, 15 minutos, pero mejor tenerlos de una hora. ¿Alguna duda con... Preguntas y respuestas, no? Bueno, usted ya toma la decisión aquí. Si ustedes quieren... Si ustedes quieren comprar 100, 200, 1000... ¿Cuántas de mil valen mil? es por euros, ¿no? Son euros. 2000... Eh, ¿Qué es eso? Aquí, las 4 mil... Valen, no, valen 999 euros. Estos son más o menos 100... 999 euros. Son más o menos... 115 dólares, 120. Pues en pesos colombianos vienen siendo como unos, como unos 500 mil pesos colombianos en promedio, ¿no? También pueden comprar 5. O sea, pueden comprar 10, 100, días, según el presupuesto, ¿no? Pueden comprar 6 eh, eh, dólares, 6 euros. Son más o menos unos, que Son más o menos unos 20 mil pesos colombianos en promedio como unos becas, como unos, unos 20, 30 mil, pongámosle. Bueno, así, si ustedes quieren ir, bueno, pueden ir complementando, ir metiendo videos buenos para acá creciendo el canal y pueden comprar a poquitos hasta completar las cuatro mil. La meta llega a esto, si quieren las pueden comprar de una, aquí da la opción, las pueden comprar de a 100, de a 500, 1000, 2000, así. Bien. Ahí ya miran las opciones. También hay otras redes sociales, ¿no? Pero en este momento nos interesa es monetizar el canal de YouTube lo podemos hacer de la forma rápida, no sé que sea un contenido muy bueno, si tiene un contenido muy bueno, excelente, pues podría monetizar en un mes sin hacer, sin comprar nada, ¿no? Pero si el contenido, pues sí, si sí, el contenido es bueno, pero no... Pero quiere monetizar más rápido, porque es que resulta que, que pues, YouTube paga por la publicidad que salga, pero va a salir publicidad si entramos a este programa. Si no entramos a este programa, pues no vamos a monetizar un carajo, o sea, nada, nada. Sencillamente nada. Bueno, si es un vídeo corto, si les gustó, pues eh, suscríbase, suscríbanse. suscriban aquí al canal. Ahí en la descripción, en el mensaje fijado. Miren, en el mensaje fijado. Les dejo para que vengan a esta página. Se suscriban acá si les interesa, ¿no? Si no, puedes meterle esfuerzo y trabajando palabras claves. Y traer palabras ejemplo, también pueden utilizar esta, esta herramienta ¿sí? para poder posicionar los vídeos. Pueden utilizar para hacer el SEO, ¿no? que realmente se llama Tu, tu, tu, tu Body, Tu, body, tu body. la voy la bajar y llama Tu Body, yo la estoy utilizando por ejemplo, esto le da también ideas a uno, esto también me ha ayudado mucho, sobre todo para los videos largos, o sea, hay que tener en cuenta, que videos cortos, en los videos cortos, pues, pues nos, no puedes, pues toca tener 10 mil reproducciones, 10 millones de reproducciones, y mil suscriptores, para videos cortos, ¿no? Estos son videos largos que son los que comienzan la publicidad y comienzan a ganar uno. Para los chores, hasta el otro año se hace el fondo de, de crear el de chor. Eso hace para el otro año. Esta herramienta, pues cuando uno crea un video, una ¿no? promo a crear, vamos a mirar. Bueno, aquí están los videos. Dentro por acá, mejor. Dentro aquí queda el estudio contenido, hasta que miran este vídeo ¿eh? <risas> hasta que miran este video, aquí salen las cositas, de bueno, contenido, editar detalles, ah, no, estos son los cholos, como no llevan, tocan los videos largos, Como que me voy a nada más, no me voy los videos largos. Para mostrarles. Para mostrarles, pero no me están los videos largos. Creo que es que reproduzcan los videos. Yo creo que reproduce. Ahora vamos a mostrarle acá. Entonces bueno, aquí está este video acá. Aquí los esta de estas ideas de palabras clave. Y aquí si otros queremos añadir, pues podemos añadir aquí estas palabras. En cambio entonces esto va, esto va ayudando, ayuda mucho. Y si queremos posicionar el video, aquí te podemos colocar también la introducción de por capítulos. Y aquí podemos colocar lo deseo. Por ejemplo colocamos esto así. le vamos a estar, ahí nos dan dando un punto una puntuación, si le hacemos de para acá, aquí lo van dando unas ideas, pero ahí no, no salen como ideas, y van dejando el video, sí aquí mostrar vamos a una competencia, en la parte de ahora, los que competirían con el video de nosotros, y lo va colocando, entonces hacemos muchos videos así, eso lo va a ir ayudando también, eso se puede sacar gratuito. Para hacer eso es lo que yo toca con la herramienta de pago. Con bueno, la de pago. Para sacarlo gratuito, pues toca... Gratuito creo que no trae su acción, pero mi pago sí si la trae. Bueno, gracias a todos y todas sus ahí en el canal. Eh, gracias por el, por el apoyo, por el apoyo. Gracias.